Para la Universidad del Bío, en tanto, una universidad pública, la única universidad pública de la región de Ñuble y la región del Bío, Bio, no tiene sentido crear conocimiento para algo que no sea mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso que tiene sentido incorporar inteligencia, recursos, para la generación y, y el cumplimiento del sueño del laboratorio de biofilización, porque va a permitir que empresas de distinto tamaño ...puedan eh, exportar de una manera distinta, diferente... ...complementaria a la fruta fresca, a productos vegetales frescos. Bueno, este, este laboratorio tiene varios hitos... ...porque eh, uno de ellos es, eh, primero, es el laboratorio... ...de mayor capacidad que existe en el país... ...en alguna universidad, las existentes ...para utilizar alimentos. Eh, ese es un, un tema. El segundo es que es el primer proyecto... ...donde hay una inversión china... Eh, me refiero económica china en chile este proyecto fue financiado por el ministerio de ciencia y tecnología china que es el similar a nuestro CONICIP eh, ellos eh, hicieron la inversión de eh, aproximadamente unos 150 millones de pesos en todo lo que significa la infraestructura, la, perdón, el equipamiento eh, la instalación eh, de este equipo y nosotros también como eh, como Chile, digamos, y particularmente la universidad y financiado por el gobierno regional, la, el lugar donde se ha instalado este equipo. Sí, creo que es bastante bueno para la cooperación bilateral. Es un ejemplo muy bueno porque es una cooperación long larga. Incluso desde since 2011 creo que uh, han hecho este proyecto. Hasta ahora, después de 7 años, resulta que son muy buenos resultados para esta plataforma. ¿Y ella piensa que son buenos resultados para la, que va la cooperación bilateral de Chile y China después de 10 años? ¿O de aproximadamente 7 que son los...? Le he ostrotado, eh, son resultados bastante buenos y que muestran lo que puede generar la cooperación entre ambos países. Creo que una cooperación más promisa va a empezar de ahora, porque ya tenemos esta plataforma. Es una base muy fuerte para ir más, para más cooperación en el futuro. Ella piensa que esto sienta un, un, como una especie de. de de nuevo comienzo para mostrar eh, que, la, que se pueden crear proyectos aún más avanzados y seguir a, así desarrollando la cooperación y creando proyectos, obviamente, más grandes, como a partir de esta experiencia. Entonces, es una gran contribución, sobre todo para una zona tan importante en la agricultura como es la región de Ñuble. Y nosotros estamos orgullosos de hacer esa contribución. A, a nuestros empresarios, a nuestras instituciones, a la formación de los estudiantes y al trabajo para mejorar, como digo insistentemente, calidad de vida de las personas.